Leon Worth. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una excusa seria. Esta persona mayor es mi mejor amigo en todo el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor puede comprenderlo todo, incluso los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia donde sufre hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de ser consolada. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona mayor fue en otro tiempo. Todos los mayores han sido niños alguna vez, pero muy pocos de ellos lo recuerdan. Corrijo entonces mi dedicatoria a Leon Worth cuando era niño. Capítulo 1. Cuando tenía seis años, vi una vez una magnífica lámina en un libro sobre la selva virgen que se llamaba Historias vividas. Representaba una boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo. En el libro decía: Las boas tragan su presa entera sin masticarla. Luego ya no pueden moverse y duermen durante los seis meses que dura la digestión. Entonces reflexioné mucho sobre las aventuras de la selva y, a mi vez, logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo, mi dibujo número uno. Era así. Mostré mi obra maestra a los mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. Me contestaron. ¿Por qué un sombrero nos daría miedo? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una boa que digería un elefante. Entonces dibujé el interior de la boa para que los mayores pudieran comprender. Ellos siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número dos era así. Los mayores me aconsejaron que dejara de lado los dibujos de boas abiertas o cerradas y que mejor me interesara en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Fue así como abandoné, a la edad de seis años, una magnífica carrera de pintor. Me había desalentado el fracaso de mi dibujo número uno y de mi dibujo número dos. Los mayores nunca comprenden nada a ellos solos y es cansador para los niños tener que darles siempre y siempre explicaciones. Debí, pues, elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. Volé un poco por todos los lugares del mundo. Y la geografía, es cierto, me sirvió de mucho. Yo sabía distinguir al primer golpe de vista china de Arizona. Es muy útil si uno se pierde durante la noche. Tuve así durante mi vida muchísimos contactos con muchísima gente seria. Viví mucho con los mayores, los vi muy de cerca. Ello no mejoró excesivamente mi opinión. Cuando encontraba a una persona mayor que me parecía lúcida, hacía la experiencia de mostrarle mi dibujo número uno, que siempre he guardado. Quería saber si era realmente comprensiva, pero siempre me contestaba «es un sombrero». Entonces no le hablaba de boas, ni de selvas vírgenes, ni de estrellas. Me ponía a su altura, le hablaba del brights, del golf, de política y de corbatas. Ja. Y la persona mayor se alegraba de conocer a un hombre tan razonable como ella. Capítulo 2 Así viví solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que mi avión sufrió una avería en el desierto del Sáhara, de esto hace ya seis años, algo se había roto en el motor. Y como no llevaba mecánico ni pasajeros, me dispuse a realizar solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte. Tenía agua potable apenas para ocho días. La primera noche me dormí sobre la arena, a mil millas de cualquier región habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Ah, pueden entonces imaginarse mi sorpresa cuando, al amanecer, me despertó una extraña vocecita que decía Por favor, dibújame un cordero. ¿Eh? Dibújame un cordero. Me puse de pie de un salto, como si me hubiera alcanzado un rayo, me froté los ojos, miré bien y vi un hombrecito verdaderamente extraordinario que me examinaba gravemente. He aquí el mejor retrato que más tarde pude hacer de él. Pero seguramente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es culpa mía. Las personas mayores habían desalentado mi carrera de pintor cuando tenía seis años y solo había aprendido a dibujar las boas cerradas y las boas abiertas. Miraba pues esta aparición con los ojos absortos por el asombro. No olviden que me encontraba a mil millas de cualquier región habitada pero mi hombrecito no parecía perdido, ni muerto de cansancio, ni muerto de hambre, ni muerto de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto, a mil millas, de cualquier región habitada. Cuando por fin conseguí hablar, le dije, «¿Pero, qué haces tú aquí?» Entonces me repitió muy dulcemente, como si se tratase de algo muy serio, «Por favor, dibújame un cordero». Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer, por absurdo que me pareciera, a mil millas de todos los lugares habitados y en peligro de muerte saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Entonces recordé que, por encima de todo, yo había estudiado geografía, historia, cálculo y gramática y le dije al hombrecito, con un poco de mal humor, que no sabía dibujar. Él me respondió, no importa, dibújame un cordero. Como nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de los dos únicos dibujos que era capaz de hacer, el de la boa cerrada. Quedé estupefacto cuando oí al hombrecito que me respondía, no, no.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 Es un carnero, tiene cuernos. Rehice entonces una vez más mi dibujo, pero fue rechazado como los anteriores. Este es demasiado viejo, quiero un cordero que viva mucho tiempo. Entonces, impaciente, ya que tenía prisa por comenzar a desmontar el motor, garabateé este dibujo y le dije cortante. Esta es una caja, el cordero que tú quieres está adentro. Pero me sorprendió mucho ver iluminarse el rostro de mi joven juez. Es justamente como lo quería. ¿Crees que necesitará mucho pasto este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Alcanzará seguramente. Te regalé un cordero pequeñito. Inclinó su cabeza sobre el dibujo. No tan pequeño, mira, se ha dormido. Y así fue como conocí al principito. Capítulo 3 Me llevó mucho tiempo entender de dónde venía. El principito, que me acosaba a preguntas, parecía no comprender jamás las mías. Fueron palabras dichas al azar las que poco a poco me revelaron todo. Así, cuando vio por primera vez mi avión, no dibujaré mi avión, es un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó, ¿qué es esa cosa? No es una cosa, es un avión, es mi avión, y vuela y me sentí orgulloso al explicarle que yo volaba entonces exclamó ¿cómo has caído del cielo sí dije modestamente ah es chistoso <risa> y el principito soltó una magnífica carcajada que me irritó mucho deseo que se tomen en serio mis desgracias luego agregó entonces tú también vienes del cielo de qué planeta eres de inmediato entreví una lucecita en el misterio de su presencia y lo interrogué bruscamente. Entonces, ¿tú vienes de otro planeta? No me contestó. Meneaba suavemente la cabeza contemplando mi avión. Es cierto que en eso no puedes haber venido desde muy lejos. Y se sumergió en un ensueño que duró mucho tiempo. Luego, sacando de su bolsillo mi cordero, se entregó a la contemplación de su tesoro. Pueden imaginarse cuánto me había intrigado en la semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé por averiguar un poco más. «¿De dónde vienes, pequeño hombrecito? ¿Dónde se encuentra tu casa? ¿A dónde quieres llevar mi cordero?» Me respondió después de meditar en silencio. «Lo que me gusta de la caja que me diste es que durante la noche le servirá de casa». Claro, y si eres bueno, también te regalaré una cuerda para atarlo durante el día y una estaca. Mi proposición pareció molestar al principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea tan rara! Pero si no lo atas, se irá a cualquier parte y se perderá. Pero, ¿a dónde quieres que vaya? No importa dónde. Derecho, o adelante de él. Entonces el principito observó gravemente. No importa. Mi casa es tan pequeña. Y aquí podéis observar un dibujo del principito sobre el asteroide B612. Y quizá con un poco de melancolía agregó. Derecho, siempre adelante de uno. No se puede llegar muy lejos. Capítulo 4 Descubrí así una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Eso no podía extrañarme demasiado. Yo sabía que además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los que se les ha dado nombre, hay centenares que son a veces tan pequeños que resulta difícil verlos por el telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno de ellos, le da un número por nombre. Lo puede llamar, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo poderosas razones para creer que el planeta de donde venía el principito es el asteroide B612. Este asteroide solo fue divisado una vez con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. Entonces, aquel astrónomo hizo una gran mostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero nadie le creyó, a causa de su vestido. Las personas mayores son así. Afortunadamente, para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo bajo pena de muerte a vestirse a la europea. El astrónomo repitió su demostración en 1920, con un vestido muy elegante, y esta vez, sí, todo el mundo estuvo de acuerdo con él. Si les he contado estos detalles acerca del asteroide B612 y si les he confiado su número, es por las personas mayores. Las personas mayores aman las cifras. Cuando uno les habla de un nuevo amigo, nunca preguntan las cosas esenciales, nunca dicen ¿Cuál es el tono de su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio preguntan ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen conocerlo. Si uno les dice a las personas mayores, vi una hermosa casa de ladrillos rosados con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no acertarán a imaginarse esa casa. Hay que decirles, vi una casa de cien, mil de, de cien mil francos, entonces exclaman, ¡qué hermosa es! Si uno les dice... La prueba de que el principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero. Cuando alguien quiere un cordero significa que existe. Entonces levantarán los brazos y lo tratarán a uno como quien trata a un niño. Pero si uno les dice el planeta de donde venía es el asteroide B612, entonces sí quedarán convencidos y ya no preguntarán más. Son así, no hay que reprocharles los niños deben de ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero, claro está, nosotros que comprendemos la vida nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas, hubiera querido decir, érase una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que necesitaba un amigo. Para quienes comprenden la vida, eso hubiera sido mucho más verdadero. Porque no me gusta que se lea mi libro a la ligera. Me apena tanto contar estos recuerdos. Hace ya seis años que mi amigo se fue con mi cordero. Si trato de describirlo es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todo el mundo ha tenido uno. Y puedo convertirme en una persona mayor que solo se interesa por las cifras. Es por eso que compré una caja de lápices y de pinturas. Es difícil volver a dedicarse al dibujo a mi edad cuando las únicas tentativas fueron las de una boa abierta y otra cerrada a la edad de seis años. Trataré, por cierto, de hacer los retratos lo más parecido posible. Pero no estoy seguro de tener éxito. Un dibujo me sale bien, pero el otro ya no se parece. También me equivoco en la altura. Aquí el Principito parece muy grande Allá, muy pequeño, dudo a sí mismo sobre el color de su vestido. Entonces ensayo de una manera u otra, bien que mal. He de equivocarme, en fin, en algunos detalles más importantes. Pero habrán de perdonarme. Mi amigo nunca me daba explicaciones. Tal vez me creía parecido a él. Pero yo, desgraciadamente, no sé ver corderos a través de cajas. Soy quizá un poco como las personas mayores. Debo de haber envejecido. Capítulo 5. Cada día aprendí algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida, sobre el viaje. Todo llegaba calmadamente al azar de las reflexiones. Fue así como el tercer mi día me enteré del drama de los baobabs. Incluso esta vez fue gracias al Cordero, pues el principito me preguntó bruscamente como asaltado por una grave duda. ¿Es cierto, verdad, que los corderos comen los arbustos? Sí. Es cierto. Ah, estoy contento. No entendí por qué era tan importante que los corderos comieran arbustos, pero el principito agregó, por tanto, ¿también comen los baobabs? Le señalé al principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles grandes como iglesias, y que aun si llevara consigo una manada de elefantes, esta manada no acabaría con un solo baobab. La idea de la manada de elefantes hizo reír al principito. Habría que ponerlos unos sobre los otros, pero agregó con astucia. Los baobabs, antes de crecer, también son pequeños. Exacto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman los pequeños baobabs? Me respondió, mira, vamos, como si se tratara de algo evidente. Y necesité esforzar mi inteligencia para comprender yo solo ese problema. En efecto, en el planeta del Principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas. Como resultado de buenas semillas de buenas hierbas y de malas semillas de malas hierbas. Pero las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la Tierra hasta que a una de ellas se le ocurre despertar. Entonces se despereza y primero tímidamente estira hacia el sol una encantadora briznilla inofensiva. Si se trata de un brotecillo de rabanito o de rosal, se lo puede dejar crecer tranquilamente. Pero si se trata de una planta mala, hay que arrancarla de inmediato en cuanto se la reconoce. Ahora bien, había semillas terribles en el planeta del principito. Eran las semillas de los baobabs. El suelo del planeta estaba infestado de ellas. Y si a un baobab no se lo arranca a tiempo, ya nunca más es posible desembarazarse de él. Invade todo el planeta, lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs son demasiado numerosos, lo hacen estallar. Aquí un dibujo de los baobabs. Es cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando uno termina su aseo matinal, hay que hacer cuidadosamente el aseo del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs desde que se los distingue entre los rosales, a los que se parecen mucho cuando son pequeños. Es un trabajo molesto, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que tratara de hacer un dibujo para que entrara bien en la cabeza de los niños de mi tierra. Si algún día viajan, me decía, esto podrá serles de utilidad. A veces no importa dejar para más tarde el trabajo, pero si se trata de los baobabs es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso que descuidó tres arbustos. Y, según las indicaciones del principito, dibujé aquel planeta. No me gusta tomar el tono de moralista, pero el peligro de los baobabs es tan poco conocido y los riesgos corridos por alguien que se extraviara en un asteroide serían tan grandes que por una vez dejo de lado mi reserva. Niños, tengan cuidado con los baobabs. Para prevenir a mis amigos de un, peligro, de un peligro que desde hace tiempo los acecha, como a mí mismo, sin conocerlo, he trabajado tanto en este dibujo. La lección que les doy es digna de tenerse en cuenta. Ustedes se preguntarán, tal vez, ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs? La respuesta es muy sencilla. He intentado hacerlos, pero sin éxito. Cuando dibujé los bababs me impulsó el sentimiento de la urgencia. Capítulo 6 Ah, principito, así comprendí poco a poco tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo tu única distracción fue la dulzura de los atardeceres. Me enteré de ese nuevo detalle el cuarto día por la mañana cuando me dijiste... Me encantan las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol. Pero hay que esperar. ¿Esperar a qué? Esperar a que el sol se ponga. Al principio pareciste muy sorprendido y luego te reíste de ti mismo y me dijiste Me creo siempre en mi casa. En efecto, cuando es mediodía en Estados Unidos, el sol... Todo el mundo lo sabe, se pone en Francia. Bastaría poder ir a Francia en un minuto para presenciar la puesta de sol. Desgraciadamente, Francia está demasiado lejos, pero sobre tu pequeño planeta te bastaba mover tu silla algunos pasos y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo deseabas. Un día vi al sol ponerse 43 veces. Y poco después agregaste... ¿Sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, son tan hermosas las puestas de sol. ¿Estabas tan triste el día de las 43 veces? Pero el principito no respondió. Capítulo 7 El quinto día, siempre gracias al cordero, me fue revelado este secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente, sin preámbulos, como fruto de un problema meditado largo tiempo en silencio. Si un cordero come los arbustos, ¿también come las flores? Un cordero come todo lo que encuentra. ¿Aún las flores que tienen espinas? Sí, aún las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué sirven las espinas? Yo no lo sabía. En ese momento estaba muy ocupado tratando de destornillar una tuerca enorme, demasiado ajustada al motor de mi avión. Estaba muy preocupado porque la avería comenzaba a parecerme muy grave y el agua potable que se acababa me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? El principito jamás renunciaba a una pregunta una vez que la había formulado. Yo estaba irritado por mi tuerca y respondí cualquier cosa. «Las espinas no sirven para nada. Son pura maldad de las flores.» «¡Oh!» Pero después de un silencio me lanzó con cierto rencor. «No te creo. Las flores son débiles. Son ingenuas. Se defienden como pueden. Se creen temibles con sus espinas.» No respondí nada. En ese momento me decía «Si esta tuerca sigue resistiendo, la haré saltar de un martillazo.» El principito volvió a interrumpir mis reflexiones. «¿Y tú? ¿Tú crees que las flores...» «Pero no, no, yo no creo nada», contesté cualquier cosa. «Me ocupo de cosas serias». Me miró estupefacto. «¿De cosas serias?» Me observaba, el martillo en la mano, los dedos negros de grasa, inclinados sobre un objeto que le parecía muy feo. «Hablas como las personas mayores». Eso me dio un poco de vergüenza, pero despiadado agregó «Tú confundes todo, mezclas todo». Estaba verdaderamente irritado, agitaba al viento sus cabellos dorados. «Conozco un planeta donde vive un señor carmesí. Nunca aspiró una flor, nunca miró una estrella, jamás amó a nadie, nunca hizo más que sumas y todo el día repite como tú». —¡Soy un hombre serio! ¡Soy un hombre serio! —se hincha de orgullo. —Pero no es un hombre, es un hongo. —¿Un qué? —Un hongo. Ahora el principito estaba pálido de cólera. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos comen igual las flores. Y no es serio intentar comprender por qué se esfuerzan tanto en fabricar espinas que nunca sirven para nada. ¿No es importante la guerra entre los corderos y las flores? ¿No es acaso más serio y más importante que las sumas de un señor gordo y rojo? Y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo, que no existe en ninguna parte salvo en mi planeta, y que un corderito pueda aniquilar de un solo golpe, así nomás una mañana sin darse cuenta de lo que hace. No es importante eso. Enrojeció. Luego agregó. Si alguien ama una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, es suficiente para que sea feliz cuando la mira. Se dice mi flor está ya en alguna parte, pero si el cordero come la flor, para él es como si bruscamente todas las estrellas se apagaran. ¿Y esto no es importante? No pudo decir más nada. Estalló bruscamente en sollozos, había caído la noche. Yo había dejado mis herramientas, ya no me importaban el martillo, la tuerca, la sed ni la muerte. Había en una estrella, en un planeta, el mío, la tierra, un principito que necesitaba consuelo. Lo tomé en mis brazos, lo acuné, le dije, la flor que tú amas no está en peligro. Dibujaré un bozal para tu cordero. Dibujaré una armadura para tu flor yo no sabía qué más decir. Me sentía muy torpe. No sabía cómo llegar a él, cómo encontrarlo. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Capítulo 8 Aprendí rápido a conocer mejor a esa flor. Siempre hubo en el planeta del principito flores muy sencillas adornadas con una sola hilera de pétalos que apenas ocupaban espacio y que no molestaban a nadie. Aparecían una mañana entre la hierba y luego desaparecían en la noche. Pero aquella flor había germinado un día, de una semilla venida, quién sabe de dónde, y el principito había vigilado muy de cerca ese pequeño brote que no se parecía a los otros. Podría ser un nuevo género de baobab. Pero pronto, el arbusto dejó de crecer y comenzó a preparar una flor. El principito, que asistía a la formación de un capullo enorme, sentía que surgiría una aparición milagrosa. Pero la flor no terminaba de preparar su embellecimiento. Al abrigo de su cubierta verde, elegía con cuidado sus colores, se vestía lentamente, ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir arrugada. Como las amapolas, quería aparecer con el pleno resplandor de su belleza. Oh, sí, era muy coqueta. Su misteriosa preparación había durado días y días. Y he aquí que una mañana, justo al amanecer, se mostró. La flor, que había trabajado con tanta precisión, dijo bostezando. Ah, apenas me despierto. Perdónenme, todavía estoy despeinada. Entonces el principito no pudo contener su admiración. —¡Qué bella es usted! —¿Verdad? —respondió suavemente la flor. —Y nacía al mismo tiempo que el sol. El principito se dio cuenta de que no era muy modesta, pero era tan conmovedora. —Creo que es la hora del desayuno —agregó enseguida la flor. —¿Tendría usted la bondad de acordarse de mí? Y el principito, confundido, fue a buscar una regadera con agua fresca y sirvió a la flor. Pronto lo atormentó con su vanidad un poco desconfiada. Un día, por ejemplo, hablando de sus cuatro espinas, le dijo al principito. «¿Pueden venir los tigres con sus garras?» «No hay tigres en mi planeta», objetó el principito. «Además, los tigres no comen hierbas». No soy una hierba, respondió suavemente la flor. Perdóneme. No temo a los tigres, pero me horrorizan las corrientes de aire. ¿No tendría un biombo? Horror a las corrientes de aire. No es afortunado para una planta, observó el principito. Esta flor es muy complicada. «Por la noche me pondrá bajo un globo. Hace mucho frío en su casa. Hay pocas comodidades. Allá de donde vengo...» Pero se interrumpió. Había venido en forma de semilla. No había podido conocer nada de otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender en la preparación de una mentira tan ingenua, tostió dos o tres veces para poner en falta al principito. «¿Y el biombo? Iba a buscarlo, pero usted me hablaba». De este modo, el principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, dudó rápidamente de ella. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía desdichado. «No debía haberla escuchado», me confió un día. Nunca hay que escuchar a las flores, hay que contemplarlas y aspirar su aroma. La mía perfumada a todo el planeta, pero yo no sabía gozarlo. La historia de las garras, que tanto me había fastidiado, debió haberme enternecido. Y aún me confió. No supe comprender nada entonces. Debí haberla juzgado por los actos y no por las palabras. Me perfumaba y me iluminaba. Nunca debí partir... Debí adivinar su ternura detrás de sus pobres astucias. Las flores son tan contradictorias. Pero yo era demasiado joven para saber amarla. Capítulo 9 Creo que para su evasión aprovechó una migración de pájaros silvestres. La mañana de la partida ordenó bien su planeta. desollinó cuidadosamente sus volcanes en actividad. Poseía dos volcanes en actividad. Era muy cómodo para preparar el desayuno. También poseía un volcán apagado, pero como él decía, uno nunca sabe. También desollinó el volcán apagado. Si se desollinan bien los volcanes, arden suavemente y regularmente, sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. Evidentemente en nuestra Tierra somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes. Por eso nos causan tantos disgustos. El principito arrancó también con un poco de melancolía los últimos brotes de baobabs. Creía que no iba a volver jamás, pero esa mañana todos los trabajos cotidianos le parecieron extremadamente agradables. Y cuando regó por última vez a la flor y se dispuso a ponerla al abrigo de su globo, descubrió que tenía ganas de llorar. «Adiós», le dijo a la flor. Pero ella no respondió. Adiós. Repitió. La flor tosió, pero no por el resfrío. Fui una tonta. Le dijo por fin. Te pido perdón. Trata de ser feliz. Le sorprendió que no le reprochara nada. Se quedó allí desconcertado, con el globo en la mano. No comprendía esa dulzura serena. Pero sí... Si te quiero, le dijo la flor. No ha sabido nada por mi culpa. No tiene importancia, pero ha sido un tonto como yo. Trata de ser feliz. Deja tranquilo ese globo, no lo quiero. Pero el viento... Apenas estoy resfriada. El aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor, pero los animales... Es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas. Parece que es tan hermoso. Si no, ¿quién vendrá a visitarme? Tú estarás lejos. En cuanto a los animales grandes, no les temo. Tengo mis garras. Y mostró ingenuamente sus cuatro espinas. Luego agregó. No te detengas. Es triste. Has decidido partir. Vete, vete. Pues ella no quería que la viese llorar. Era una flor tan orgullosa. Capítulo 10 El Principito se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Comenzó entonces a visitarlos para buscar una ocupación y para aprender. El primero estaba habitado por un rey. El rey, vestido de púrpura y armiño, estaba sentado en un trono muy sencillo y, sin embargo, majestuoso. «¡Ah, he aquí un súbdito!» exclamó el rey cuando vio al principito. Y el principito se preguntó «¿Cómo puede reconocerme si nunca me ha visto?» «No sabía que para los reyes el mundo está simplificado». Todos los hombres son súbditos. Acércate para que te vea mejor, le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser al fin rey de alguien. El principito buscó con la vista algún lugar donde sentarse, pero el planeta estaba totalmente cubierto por el magnífico manto de armiño. Permaneció entonces de pie y como estaba cansado bostezó. Es contrario al protocolo bostezar en presencia de un rey, le dijo el monarca. Te lo prohíbo. No puedo impedirlo, respondió el principito confundido. Hice un largo viaje y no he dormido. Entonces, le dijo el rey, te ordeno bostezar. Hace muchos años que no veo bostezar a alguien. Los bostezos son una curiosidad para mí, vamos. Vuelve a bostezar, es una orden. —Eso me intimida. No, no puedo, —dijo el principito enrojecido. —¡Jum, Hum hum. respondió el rey. —Entonces te, te ordeno bostezar, o no vos... Farfulló un poco y pareció molesto. El rey exigía esencialmente que su autoridad fuera respetada. No toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto, pero como era muy bueno, daba órdenes razonables. «Si yo ordenase», solía decir, «si yo ordenase un general que se convirtiera en ave marina y si el general no obedeciera, no sería culpa del general, sería culpa mía». «¿Puedo sentarme?», preguntó tímidamente el principito. «Te ordeno sentarte». Le respondió el rey, que recogió majestuosamente un faldón de su manto de armiño. Pero el principito se sorprendió. El planeta era minúsculo. ¿Sobre qué podía reinar el rey? Sire, le dijo, le pido perdón por interrogarlo. Te ordeno interrogarme, se apresuró a decir el rey. Sire, ¿sobre qué reina usted? Sobre todo respondió el rey con gran simplicidad. ¿Sobre todo? Con un gesto discreto el rey señaló su planeta, los demás planetas y las estrellas. ¿Sobre todo eso? dijo el principito. ¿Sobre todo eso? respondió el rey, ya que no era un monarca absoluto, sino un monarca universal. ¿Y las estrellas obedecen? Por supuesto, dijo el rey, obedecen al instante. «No tolero la indisciplina». Un poder tal maravilló al principito. Si él lo hubiera detentado, hubiera podido presenciar no solo cuarenta y tres, sino setenta y dos o aún cien o doscientas puestas de sol en el mismo día, sin necesidad de mover jamás la silla. Y como se sentía un poco triste por el recuerdo de su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia del rey. «Quisiera ver una puesta de sol. Deme el gusto. Ordénele al sol que se ponga». Si le ordenara un general que volara de una flor a otra como si fuera una mariposa, o que escribiera una tragedia, o que se transformara en ave marina... Y si el general no ejecutara la orden recibida, ¿quién, él o yo, estaría en falta? «Usted», dijo categóricamente el principito. «Exacto. Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede dar», replicó el rey. «La autoridad reposa en primer lugar sobre la razón. Si tú ordenas a tu pueblo que se tire al mar, hará la revolución». Tengo el derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. ¿Y mi puesta de sol? Recordó el principito, que nunca olvidaba una pregunta una vez que la había formulado. Tendrás tu puesta de sol, lo exigiré, pero esperaré con mi ciencia de gobierno que las condiciones sean favorables. ¿Cuándo ocurrirá eso? Preguntó el principito. Ehem, ehem, le respondió el rey, que consultó antes un inmenso calendario. Ehem, ehem. Eso ocurrirá hacia, hacia, hacia las siete y cuarenta horas de esta noche y verás cómo soy obedecido. El principito bostezó. Lamentaba la pérdida de su puesta de sol y, como ya se aburría un poco, ya no tengo nada que hacer aquí, le dijo al rey. Voy a partir. No partas, respondió el rey, que estaba tan orgulloso de tener un súbdito. No partas, te hago ministro. ¿Ministro de qué? De, de justicia. Pero no hay a quien juzgar. No se sabe, le dijo el rey. Aún no he visitado mi reino. Estoy muy viejo, no tengo espacio para una carroza y me fatiga caminar. —¡Oh, pero yo ya he visto! —dijo el principito, que se asomó para echar una mirada sobre el otro costado del planeta. —Tampoco hay nadie allá. —Entonces te juzgarás a ti mismo —le respondió el rey. —Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a uno mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. —¿Yo? Dijo el principito, puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte, no tengo necesidad de vivir aquí. <coughs> Dijo el rey, creo que en algún lugar de mi planeta hay una vieja rata, la escucho en la noche, podrás juzgar a la rata, la condenarás a muerte de tanto en tanto, así su vida dependerá de la justicia, pero la indultarás cada vez para conservarla, solo hay una. A mí, respondió el principito, no no me gusta condenar a muerte y creo que me voy. No, dijo el rey, pero el principito, habiendo concluido sus preparativos, no quiso afligir al viejo monarca. Si vuestra majestad desea ser obedecida estrictamente, podría darme una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, que partiera antes de un minuto... Me parece que las condiciones son favorables. Como el rey no respondiera nada, el principito vaciló un momento y luego, con un suspiro, emprendió la partida. ¡Te hago embajador! Se apresuró a gritar el rey. Tenía un aire muy autoritario. Las personas mayores son muy raras, se dijo el principito durante el viaje. Capítulo 12 <coughs> el planeta siguiente estaba habitado por un bebedor. Esta visita fue muy breve, pero sumió al principito en una gran melancolía. «¿Qué haces aquí?» le preguntó al bebedor, a quien encontró instalado en silencio frente a una colección de botellas vacías y una colección de botellas llenas. «Bebo», respondió el bebedor con aire lúgubre. «¿Por qué bebes?» le preguntó el principito. —Para olvidar —respondió el bebedor. —¿Para olvidar qué? —inquirió el principito, que ya lo compadecía. —Para olvidar que tengo vergüenza —confesó el bebedor, bajando la cabeza. —¿Vergüenza de qué? —trató de averiguar el principito, que deseaba ayudarlo. —¡Vergüenza de beber! —finalizó el bebedor, que se encerró definitivamente en el silencio. Y el principito se fue, perplejo. «Las personas mayores son decididamente muy, pero muy extrañas», se decía al principito durante el viaje. Capítulo 13 El cuarto planeta era el del hombre de negocios. Este hombre estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza cuando llegó el principito. «Buenos días», dijo este, «su cigarrillo está apagado». 3 y 2 son 5, 5 y 7 12, 12 y 3 15, buenos días 15 y 7 22, 22 y 6 28, no tengo tiempo de volver a encenderlo. Uf, entonces da un total de 501.622.731. 500 millones de qué? Eh, eh, ¿todavía estás ahí? 500 millones de ya no sé, tengo tanto trabajo. Yo soy serio, no me divierto con tonterías de 2 y 5 7. 500 millones de qué? Repitió el principito que nunca en su vida había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. El hombre de negocios levantó la cabeza... En los 54 años que habito este planeta, solo he sido molestado tres veces. La primera fue hace 22 años por un abejorro que había caído sobre Dios, de donde produjo un ruido espantoso y cometí cuatro errores en una suma. La segunda fue hace 11 años por un ataque de, de traumatismo. Ame, ah, me hace falta ejercicio, no tengo tiempo que perder, yo soy serio, serio. La tercera vez, él aquí decía entonces, 500 millones... ¿Millones de qué? El hombre de negocios comprendió... Que no había esperanza de paz. Millones de estas cositas que se ven a veces en el cielo. ¿De moscas? No, de cositas que brillan. ¿De abejas? No, cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes. Pero yo soy serio, serio, no tengo tiempo de desvariar. ¡Ah, de estrellas! Eso es estrellas. ¿Y qué haces con 500 millones de estrellas? 501.622.731. Yo soy serio, serio, pero preciso. ¿Qué haces con esas estrellas? ¿Qué hago? Sí, nada, las poseo. ¿Tú posees las estrellas? Sí, pero he visto un rey que... Los reyes no poseen, reinan, es muy diferente. ¿Y para qué te sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y para qué te sirve ser rico? Para comprar otras estrellas si alguien las encuentra. Este, se dijo el principito, razona un poco como mi bebedor. Sin embargo, siguió preguntando... ¿Cómo se pueden poseer las estrellas? ¿De quién son? Replicó Osco el hombre de negocios. No sé, de nadie. Entonces son mías porque fui el primero en haberlo pensado. ¿Es suficiente? Por supuesto, cuando encuentras un diamante que no es de nadie es tuyo. Cuando encuentras una isla que no es de nadie es tuya. Cuando eres el primero en tener una idea es tuya. Y yo poseo las estrellas porque nadie antes que yo soñó con poseerlas. Es verdad. Dijo el principito, ¿y qué haces con las estrellas? Las administro, las cuento y las recuento, las cuento y las recuento, dijo el hombre de negocios. Es difícil, soy un hombre serio. El principito aún no estaba satisfecho. Yo si poseo un pañuelo puedo ponerlo alrededor de mi cuello y usarlo. Si poseo una flor puedo cogerla y llevarla, pero tú no puedes coger las estrellas. No, pero puedo depositarlas en un banco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que escribo en un papelito la cantidad de mis estrellas, después encierro el papelito en un cajón bajo llave. ¿Y eso es todo? Es suficiente. Es divertido, pensó el principito. Es bastante poético, pero no es muy serio. El principito tenía ideas muy diferentes sobre las cosas serias de las que tenían las personas mayores. Yo... Dijo aún, «Poseo una flor que riego todos los días. Poseo tres volcanes que desollino todas las semanas, porque también desollino el que está apagado. Uno nunca sabe. Es útil para mis volcanes y es útil para mi flor, que yo los posea, pero tú no eres útil para las estrellas». El hombre de negocios abrió la boca, pero no encontró nada que decir y el principito se fue. «Las personas mayores son decididamente extraordinarias». Se dijo simplemente durante el viaje. Capítulo 14 El quinto planeta era muy curioso. Era el más pequeño de todos. Había apenas lugar para un farol y para un farolero. El principito no lograba explicarse para qué podían servir en algún lugar del universo, en un planeta, sin casas ni población, un farol y un farolero. Sin embargo, se dijo, tal vez este hombre es absurdo. Sin embargo, es menos absurdo que el rey, que el vanidoso, que el hombre de negocios y que el bebedor. Al menos su trabajo tiene un sentido. Cuando enciende su farol, es como si hicieran hacer una estrella más o una flor. Cuando apaga su farol, hace dormir a la flor o a la estrella. Es una ocupación muy linda. Es verdaderamente útil porque es linda. Cuando llegó al planeta, saludó respetuosamente al farolero. «Buenos días. ¿Por qué acabas de apagar tu farol?» «Es la consigna», respondió el farolero. «Buenos días». «¿Qué es la consigna?» «Apagar el farol. Buenas noches». Y volvió a encenderlo. «Pero, ¿por qué acabas de encenderlo? Es la consigna», respondió el farolero. «No comprendo», dijo el principito. «No hay nada que comprender», dijo el farolero. «La consigna es la consigna. Buenos días», y apagó su farol. Luego se enjugó la frente con un pañuelo a cuadros rojos. «Tengo un oficio terrible. Era razonable en otra época. Encendía a la mañana y apagaba a la noche. Tenía el resto del día para descansar y el resto de la noche para dormir». ¿Y después de esa época la consigna cambió? La consigna no cambió, dijo el farolero. Ese es el drama. De año en año el planeta gira más rápido y la consigna no cambió. ¿Entonces? Dijo el principito. Entonces, ahora que da una vuelta por minuto, no tengo un segundo de descanso, enciendo y apago una vez por minuto. ¡Qué raro! En tu planeta los días duran un minuto. No es raro en absoluto, dijo el farolero. Hace ya un mes que estamos hablando. ¿Un mes? Sí, treinta minutos, treinta días. Buenas noches. Y volvió a encender el farol. El principito lo miró y le gustó el farolero que era tan fiel a la consigna. Recordó las puestas de sol que él mismo había ido a buscar en otro tiempo, moviendo su silla, y quiso ayudar a su amigo. ¿Sabes? Conozco un modo para que descanses cuando quieras. Siempre quiero, dijo el farolero. Pues se puede ser a la vez fiel y perezoso. El principito prosiguió. Tu planeta es tan pequeño que puedes recorrerlo en tres zancadas. No tienes más que caminar lentamente para quedar siempre al sol. El día durará tanto tiempo como tú quieras. Eso no me va a ayudar mucho dijo el farolero, lo que me gusta en la vida es dormir. Mala suerte, dijo el principito, mala suerte, dijo el farolero, buenos días y apagó su farol. Este, se dijo el principito mientras proseguía su viaje. Este sería despreciado por los demás, por el rey, por el vanidoso, por el bebedor, por el hombre de negocio. Sin embargo, es el único que no me parece ridículo, tal vez porque se ocupa de otra cosa y no de sí mismo. Suspiró nostálgico y se dijo aún: Este es el único de quien hubiera podido hacerme amigo, pero su planeta es verdaderamente demasiado pequeño. No hay lugar para dos. Lo que el Principito no osaba confesarse era que añoraba ese planeta bendito, sobre todo por las 1440 puestas de sol cada 24 horas. Capítulo 15. El sexto planeta era un planeta diez veces más grande. Estaba habitado por un viejo señor que escribía libros enormes. ¡Mira! ¡He aquí un explorador! exclamó cuando divisó al principito. El principito se sentó sobre la mesa y resopló un poco. Ya había viajado tanto. ¿De dónde vienes tú? le dijo el viejo señor. ¿Qué es ese libro enorme? dijo el principito. ¿Qué hace usted aquí? Soy geógrafo, dijo el viejo señor, ¿Qué es un geógrafo. Es un sabio que sabe dónde se encuentran los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. Es muy interesante, dijo el principito. Por fin un verdadero oficio. Y echó una mirada a su alrededor, sobre el planeta del geógrafo. Nunca había visto un planeta tan majestuoso. Es muy bello vuestro planeta. ¿Tiene océanos? No puedo saberlo dijo el geógrafo ah el principito se decepcionó y montañas no puedo saberlo dijo el geógrafo y ciudades y ríos y desiertos tampoco puedo saberlo dijo el geógrafo pero usted es geógrafo exacto pero no soy explorador carezco de exploradores no es el geógrafo quien debe hacer el cómputo de las ciudades, de los ríos, de las montañas, de los océanos y de los desiertos. El geógrafo es demasiado importante para deambular. No debe dejar su despacho, pero allí recibe a los exploradores. Los interroga y toma nota de sus observaciones. Y si las observaciones de alguno le parecen interesantes, el geógrafo... ...ha de practicar una investigación sobre la moralidad del explorador. ¿Por qué? Porque un explorador que mintiera produciría catástrofes en los libros de geografía... ...y también un explorador que bebiera demasiado. ¿Por qué? dijo el principito. Porque los bebedores ven doble. Entonces el geógrafo anotaría dos montañas donde solo hay una... Conozco a alguien, dijo el principito, que sería un mal explorador. Es posible. Por tanto, cuando la moralidad del explorador parece buena, se hace una investigación sobre su descubrimiento. Se va a ver, ¿no? Es demasiado complicado, pero se exige al explorador que traiga pruebas. Si se trata, por ejemplo, del descubrimiento de una gran montaña, se exige que traiga grandes piedras. El geógrafo se emocionó súbitamente. Pero tú, tú vienes de lejos, tú eres explorador, vas a describirme tu planeta. Y el geógrafo habiendo abierto su registro afinó la punta de su lápiz los datos de los exploradores se anotan primero en lápiz para anotarlos en tinta se espera a que el explorador haya suministrado pruebas decías interrogó el geógrafo oh mi planeta dijo el principito no es muy interesante es muy pequeño tengo tres volcanes, dos en la actividad y uno apagado, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe, dijo el geógrafo. Tengo también una flor. ¿No registramos las flores? Dijo el geógrafo. ¿Por qué? Es lo más lindo. Porque las flores son efímeras. ¿Qué significa efímera? «Las geografías», dijo el geógrafo, «son los libros más valiosos de todos los libros. Nunca pasan de moda. Es muy raro que una montaña cambie de sitio. Es muy raro que un océano se vacíe. Escribimos cosas eternas». «Pero los volcanes apagados pueden despertar», interrumpió el principito. «¿Qué significa efímera? «Que los volcanes estén apagados o estén en actividad es lo mismo para nosotros», dijo el geógrafo. «Lo que cuenta para nosotros es la montaña, ella no cambia». «¿Pero qué significa efímera?», repitió el principito, que en toda su vida jamás había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. «Significa que está amenazada por una próxima desaparición». Mi flor está amenazada por una próxima desaparición, por supuesto. Mi flor es efímera, se dijo el principito, y solo tiene cuatro espinas para defenderse del mundo. Y la ha dejado totalmente sola en mi casa. Esa fue su primera sensación de nostalgia, pero tomó valor. ¿Qué me aconseja visitar? Preguntó. El planeta Tierra, le contestó el geógrafo. Tiene buena reputación, y el principito partió pensando en su flor. Capítulo 16 El séptimo planeta fue la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan allí 111 reyes, sin olvidar, por cierto, los reyes negros. Siete geógrafos, 900 hombres de negocios, 7 millones y medio de bebedores, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2.000 millones de personas mayores. Para que puedan darse una idea de las dimensiones de la Tierra, les diré que antes de la invención de la electricidad, se debía mantener sobre los seis continentes un verdadero ejército de 462.511 farolelos. Vistos desde lejos, hacían un efecto espléndido, los movimientos de este ejército estaban organizados como los de un ballet de teatro. Primero venía el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia. Una vez encendidos sus faroles se iban a dormir. Entonces les tocaba el turno en la danza a los farolelos de China y de Siberia. Luego también ellos se escabullían entre los bastidores. Entonces era el turno de los faroleros de Rusia y de la India. Luego los de África y de Europa, luego los de América del Sur, luego los de América del Norte, nunca se equivocaban en su orden de entrada en escena. Era grandioso. Solamente el farolero del único farol del Polo Norte y su colega del único farol del Polo Sur llevaban una vida ociosa e indiferente. Trabajaban dos veces al año. Capítulo 17. Cuando uno quiere ser ingenioso, ocurre que miente un poco. No he sido muy honesto cuando les hablé de los faroles. Corro el riesgo de dar una falsa imagen de nuestro planeta a quienes no lo conocen. Los hombres ocupan muy poco espacio en la Tierra. Si los dos mil millones de habitantes que pueblan la Tierra se pusieran de pie un poco apretados como en un meeting, podría ubicarse cómodamente en una plaza pública de 20 millas de largo por 20 millas de ancho. Podría amontonarse a la humanidad en el islote más pequeño del Pacífico. Las personas mayores, por supuesto, no les creerán. Ellas creen que ocupan mucho espacio. Se sienten importantes como los baobabs. Ustedes les aconsejarán entonces que hagan el cálculo. Ellas adoran las cifras. Eso les gustará. Pero no pierdan el tiempo en esta penitencia. Es inútil. Tengan confianza en mí. Una vez en tierra, el principito se sorprendió mucho de no ver a nadie. Tenía ya... temía ya haberse equivocado de planeta cuando un anillo de color de luna se deslizó en la arena. En ciertos no hay nadie. Buenas noches, dijo el principito como al pasar. Buenas noches, dijo la serpiente. ¿En qué planeta ha caído? Preguntó el principito. En la tierra, en África... Respondió la serpiente. Ah, no hay nadie entonces en la tierra. ¡Este es el desierto! En los desiertos no hay nadie. La tierra es grande. Dijo la serpiente. El principito se sentó sobre una piedra y levantó los ojos hacia el cielo. Me pregunto, dijo, si las estrellas están encendidas para que cada uno pueda encontrar la suya algún día. Mira mi planeta, está justo sobre nosotros. Pero qué lejos está. —¡Es bello! —dijo la serpiente. —¿Qué vienes a hacer aquí? —Tuve problemas con una flor —dijo el principito. —¡Ah! —dijo la serpiente y quedaron en silencio. —¿Dónde están los hombres? —dijo al fin el principito. —Se está un poco solo en el desierto. —También se está solo entre los hombres —dijo la serpiente—. El principito la contempló largo tiempo. Eres un animal extraño, le dijo por fin, delgada como un dedo. Pero soy más poderosa que el dedo de un rey, dijo la serpiente. El principito sonrió. No eres muy poderosa, ni siquiera tienes patas, ni siquiera puedes viajar. Puedo llevarte más lejos que un navío Dijo la serpiente. Se enroscó alrededor del tobillo del principito como un brazalete de oro. Al que toco lo hago regresar a la tierra de donde has venido. Dijo, pero tú eres puro y vienes de una estrella. El principito no respondió. Me das lástima, tú tan débil, sobre esta tierra de granitos. Puedo ayudarte si algún día extrañas demasiado tu planeta, pues, oh, te he comprendido muy bien, dijo el principito. Pero, ¿por qué hablas siempre con enigmas? Yo los resuelvo todos, dijo la serpiente y quedaron en silencio. Capítulo dieciocho. El principito atravesó el desierto y no encontró más que una flor, una flor de tres pétalos, una flor de nada. «Buenos días», dijo el principito. «Buenos días», dijo la flor. «¿Dónde están los hombres?», preguntó cortésmente el principito. Un día la flor había visto pasar una caravana. Los hombres creo que existen seis o siete. Los he visto hace años, pero nunca se sabe dónde encontrarlos. El viento los lleva, no tienen raíces, eso les molesta mucho. Adiós, dijo el principito. Adiós, dijo la flor. Capítulo 19 El principito subió a una alta montaña. Las únicas montañas que había conocido eran los tres volcanes que le llegaban a la rodilla. Usaba el volcán apagado como taburete. Desde una montaña alta como esta, veré de un golpe todo el planeta y todos los hombres. Pero solo vio agujas de rocas muy afiladas. «¡Buenos días!» dijo al azar. «¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!» Respondió el eco, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Respondió el eco, sean mis amigos, estoy solo, dijo, estoy solo, estoy solo, estoy solo, respondió el eco, qué planeta raro, pensó entonces. Es seco, puntiagudo y salado, y los hombres no tienen imaginación. Repiten lo que se les dice, en mi casa tenía una flor. Era siempre la primera en hablar. Capítulo 21 Pero sucedió que el principito, habiendo caminado largo tiempo a través de arenas, de rocas y de nieves, descubrió al fin una ruta, y todas las rutas van hacia las moradas de los hombres. —¡Buenos días! —dijo el principito. Era un jardín florido de rosas. —¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! —dijeron las rosas. El principito las observó. Todas se parecían a su flor. —¿Quiénes son ustedes? —les preguntó estupefacto. —¡Somos rosas! ¡Somos rosas! —dijeron las rosas. —¡Ah! —dijo el principito. Y se sintió muy desdichado. Su flor le había dicho que era la única de su especie en el universo y he aquí que había cinco mil, todas parecidas, en un solo jardín. Se sentiría muy humillada, se dijo. Si viera esto, tosería muchísimo y aparentaría morir para escapar al ridículo. Y yo tendría que aparentar que la cuido, pues si no, para humillarme a mí también, se dejaría morir de verdad. Luego se dijo aún. Me creía rico con una flor única y no tengo más que una rosa vulgar. Esa rosa y mis tres volcanes que me llegan a la rodilla, uno de los cuales quizá esté apagado para siempre. Realmente no soy un gran príncipe. Y acostado sobre la hierba, lloró. Capítulo 21 entonces apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortésmente el principito que se volvió pero no vio nada. Estoy aquí, dijo la voz bajo el manzano. ¿Quién eres? dijo el principito. Eres muy lindo. Soy un zorro. Dijo el zorro. Juega conmigo, le propuso el principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el principito. Pero luego de reflexionar agregó. ¿Qué significa domesticar? Tú no eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, dijo el principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen fusiles y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas. Es su único interés. ¿Buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Sí, dijo el zorro. Para mí no eres aún más que un muchachito semejante. Hacían mil muchachitos. Y no tengo necesidad de ti. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante, a cien mil zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Para mí serás único en el mundo, y seré para ti único en el mundo. «Comienzo a comprender», dijo el principito. «Hay una flor, creo que me ha domesticado». «Es posible», dijo el zorro. «En la tierra se ve de todo». —¡Oh, no en la Tierra! —dijo el principito. El zorro pareció muy intrigado. —¿En otro planeta? —Sí. —¿Hay cazadores en ese planeta? —No. —Es interesante esto. —¿Hay gallinas? —No. —Nada es perfecto —suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. —Mi vida es monótona. Cazo gallinas, los hombres me cazan. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro pues un poco. Pero si tú me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de los demás. ¡Ja! Los otros pasos me hacen esconder debajo de la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera, como una música y además mira, ¿ves allá los campos de trigo? No como pan, los campos de trigo no me recuerdan nada para mí. El trigo es inútil, es muy triste pero tú tienes los cabellos dorados. Será maravilloso cuando me hayas domesticado. El trigo dorado hará que me acuerde de ti y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro cayó y miró largo tiempo al principito. —Te lo ruego, domestícame —dijo. —Bien lo quisiera —respondió el principito— pero no tengo mucho tiempo. Tengo que descubrir amigos y muchas cosas que conocer. —Solo se conocen las cosas que se domestican —dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. «Compran cosas hechas a los comerciantes, pero como no existen comerciantes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame. «¿Y qué hay que hacer?» dijo el principito. «Hay que ser muy paciente», respondió el zorro. «Primero te sentarás un poco lejos de mí, así en la hierba. Te miraré de reojo y tú no dirás nada». La palabra es fuente de malentendidos, pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Al día siguiente volvió el principito. Hubiese sido mejor volver a la misma hora, dijo el zorro. Si tú vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, desde las tres comenzaré a ser feliz. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado, inquieto, descubriré el precio de la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? preguntó el principito. También es algo demasiado olvidado, ah, suspiró el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de otros días, una hora de otras horas. Hay un rito, por ejemplo, entre los cazadores. El jueves bailan con las muchachas del pueblo. Entonces el jueves es un día maravilloso. Voy a pasarme hasta la viña y si los cazadores bailasen cualquier día, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Así el principito domesticó al zorro y cuando se acercó la hora de la partida. ¡Ah! dijo el zorro. Voy a llorar. Es tu culpa, dijo el principito. No deseaba hacerte ningún mal, pero tú quisiste que te domesticara. Sí, dijo el zorro. Pero tú vas a llorar, dijo el principito. Sí, dijo el zorro. Entonces no ganas nada. Gano, dijo el zorro, por el color del trigo. Luego agregó, ve y miras nuevamente las rosas, comprenderás que la tuya es única en el mundo. Vendrás a decirme adiós y te regalaré un secreto. El principito fue nuevamente a las rocas, a las rosas. «No son en absoluto parecidas a mi rosa, no son nada aún», les dijo. «Nadie las ha domesticado y no han domesticado a nadie. Ustedes son como era mi zorro. No era más que un zorro semejante a cien mil otros zorros, pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo». Y las rosas se sintieron molestas. «Ustedes son bellas, pero están vacías», les, les dijo. No se puede morir por ustedes. Por cierto, cualquiera que pase creerá que mi rosa se les parece. Pero ella sola es más importante que todas ustedes, puesto que ella es la que yo regué. Puesto que ella es la que puse bajo un globo. Puesto que es ella la que abrigué con el biombo. Puesto que es ella a quien le maté las orugas, salvo las dos o tres que se hicieron mariposas. Puesto que es ella a quien escuché quejarse, o alabarse o aún a veces callarse. ...puesto que es ella mi rosa. Y volvió con el zorro. «Adiós», le dijo. «Adiós», le dijo el zorro. «He aquí mi secreto. Es muy sencillo. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos». «Lo esencial es invisible a los ojos». —repitió el principito para acordarse. —El tiempo que tú perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. —El tiempo que perdí por mi rosa —dijo el principito para acordarse. —Los hombres se han olvidado de esta verdad —dijo el zorro—, pero tú no debes olvidarla, eres responsable para siempre— de lo que has domesticado, eres responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el principito para acordarse. Capítulo 22 Buenos días, dijo el principito. Buenos días, dijo el guardagujas. ¿Qué haces aquí? Dijo el principito. Clasificó a los viajeros por miles. Dijo el guarda agujas Despacho los trenes que los llevan tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y un tren expreso iluminado rugiendo como el trueno hizo temblar la cabina de agujas. Van muy apurados, dijo el principito. ¿Qué buscan? Hasta el hombre de la locomotora lo ignora. —dijo el guardagujas, y un segundo expreso iluminado rugió en sentido inverso. —¿Ya vuelven? —preguntó el principito. —No son los mismos —dijo el guardagujas. —Es un cambio. —¿No estaban contentos donde estaban? —Nadie está contento donde está —dijo el guardagujas, y rugió el trueno de un tercer expreso iluminado. ¿Persiguen a los primeros viajeros? preguntó el principito. No persiguen nada, dijo el guardaújas. Adentro duermen o bostezan, solo los niños estapan sus narices contra los vidrios. Solo los niños saben lo que buscan, dijo el principito. Pierden tiempo por una muñeca de trapo y la muñeca se transforma en algo muy importante y si se les quita la muñeca lloran. —Tienen suerte —dijo el guardagujas. Capítulo 22 —Buenos días —dijo el principito. —Buenos días —dijo el comerciante. Era un vendedor de píldoras perfeccionadas que aplacan la sed. Se toma una por semana y no se siente más la necesidad de beber. ¿Por qué vendes eso? Dijo el principito. Es una gran economía de tiempo, dijo el vendedor. Los expertos han hecho cálculos, se ahorran 53 minutos por semana. ¿Y qué se hace con esos 53 minutos? Se hace lo que se quiere. Yo, se dijo el principito, si tuviera 53 minutos para gastar caminaría muy espacio hacia una fuente. Capítulo 24 Estábamos en el octavo día de la avería de mi avión en el desierto y había escuchado la historia del comerciante mientras bebía la última gota de mi provisión de agua. «Ah», le dije al principito, «son muy lindos tus recuerdos, pero aún... No he reparado mi avión, ya no tengo agua para beber y también sería feliz si pudiera caminar muy despacio hacia una fuente. Mi amigo el zorro empezó a decirme. Mi pequeño hombrecito ya no se trata del zorro. ¿Por qué? Porque moriremos de sed. No comprendió mi razonamiento, me respondió. Es bueno haber tenido un amigo aun si vamos a morir, Estoy muy contento de haber tenido un amigo zorro. No mide el peligro, me dije. Nunca tiene hambre ni sed. Un poco de sol le basta. Pero me miró y contestó a mi pensamiento. También tengo sed. Busquemos un pozo. Tuve un gesto de cansancio. Es absurdo buscar un pozo al azar en la inmensidad del desierto. Sin embargo, nos pusimos en marcha. Cuando hubimos caminado horas en silencio, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar. Yo las veía como en un sueño, con un poco de fiebre, a causa de la sed. Las palabras del principito danzaban en mi memoria. «¿Tú también tienes sed?» le pregunté. Pero no contestó mi pregunta, me dijo simplemente «el agua también puede ser buena para el corazón». No entendí su respuesta, pero me callé, sabía muy bien que no debía interrogarlo. El principito estaba cansado, se sentó, me senté cerca de él y después de un silencio dijo... Las estrellas son bellas a causa de una flor que no se ve. Contesté, claro, y sin hablar miré los pliegues de la arena a la luz de la luna. El desierto es bello, agregó. Era cierto, siempre me gustó el desierto. Uno se sienta sobre una duna, no se ve nada, no se escucha nada y sin embargo algo resplandece en silencio. «Lo que embellece el desierto», dijo el principito, «es que esconde un pozo en alguna parte». Me sorprendí al comprender de pronto ese misterioso resplandor de la arena. Cuando era niño vivía en una casa antigua y la leyenda decía que allí había un tesoro enterrado. Por cierto, nadie lo descubrió nunca y quizá nadie lo buscara, pero encantaba toda la casa. Mi casa guardaba un secreto en el fondo de su corazón. «Sí», dije al principito, «ya se trate de la casa de las estrellas o del desierto». ...lo que los embellece es invisible. «Estoy contento», dijo, «porque estás de acuerdo con mi zorro». Como el principito se durmiera, lo tomé en mis brazos y volví a ponerme en camino. Estaba emocionado, me parecía llevar un frágil tesoro. Me parecía también que no había nada más frágil sobre la tierra. A la luz de la luna miré su frente pálida sus ojos cerrados, sus mechones de cabello que se agitaban con el viento, y me dije, lo que veo no es más que una corteza, lo más importante es invisible. Como sus labios entreabiertos esbozaran una sonrisa, me dije aún, lo que me emociona tanto de este principito dormido es su fidelidad a una flor, es la imagen de una rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, aun cuando duerme. Y lo sentí más frágil todavía. Es necesario proteger a las lámparas. Un golpe de viento puede apagarlas. Cuando así descubrí el pozo al amanecer, caminando, fue así. Capítulo 25 Los hombres, dijo el principito, se encierran en los rápidos, pero no saben lo que buscan. Entonces se agitan y dan vueltas en redondo. Y agregó, no vale la pena. El pozo al que habíamos llegado no parecía un pozo del Sáhara. Los pozos del Sáhara son simples agujeros cavados en la arena. Este parecía un pozo de aldea, pero allí no había aldea alguna y creí estar soñando. Es extraño, le dije al principito. Todo está listo. La roldana al val de la cuerda. Rió, tocó la cuerda, hizo mover la roldana, y la roldana gimió como gime una vieja veleta cuando el viento no ha soplado durante mucho tiempo. ¿Oyes? dijo el principito. Despertamos al pozo y el pozo canta. Yo no quería que hiciese un esfuerzo. Déjame a mí, le dije. Es demasiado pesado para ti. Lentamente hice el balde hasta el brocal. Lo asenté bien. En mis oídos seguía cantando la roldana y en el agua, que temblaba aún, veía temblar el sol. «Tengo sed de esta aguja», dijo el principito. «Dame de beber». Y comprendí lo que él había buscado. Levanté el balde hasta sus labios. Bebió con los ojos cerrados. Todo era bello como una fiesta. El agua no era un alimento, había nacido de la marcha bajo las estrellas, del canto de la roldana, del esfuerzo de mis brazos. Era buena para el corazón como un regalo. Cuando era niño, las luces del árbol de Navidad, la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas formaban todo el resplandor del regalo de Navidad que yo recibía. En tu tierra, Dijo el principito. Los hombres cultivan cinco mil rosas en un solo jardín y no encuentran lo que buscan. No lo encuentran, respondí. Sin embargo, lo que buscan podría estar en una sola rosa o en un poco de agua. Seguramente, respondí. Y el principito agregó. Pero los ojos están ciegos. Hay que buscar con el corazón. Yo había bebido, respiraba bien, la arena, el amanecer... Era de color de miel. También estaba contento con ese color de miel. ¿Por qué habría de entristecerme? «Debes cumplir tu promesa», me dijo suavemente el principito, que de nuevo se había sentado a mi lado. «¿Qué promesa?» «Tú sabes, un bozal para mi cordero. Soy responsable de esa flor». Saqué del bolsillo mis bosquejos. El principito los vio y dijo, riendo... «Tus bobas se parecen un poco a los repollos». «¡Oh! Yo que estaba tan orgulloso de los bobabs. Tu zorro, las orejas parecen cuernos y son demasiado largas». Y volvió a reír. «Eres injusto, hombrecito. Yo no sabía dibujar más que las boas abiertas y las boas cerradas». «Oh, está bien», dijo. «Los niños saben». Dibujé entonces un bozal y sentí el corazón oprimido cuando se lo di. Tienes proyectos que ignoro, pero no respondió. Me dijo, ¿sabes mi llegada a la tierra? Mañana será mi aniversario. Luego, después de un silencio, agregó, ¿caí muy cerca de aquí? Y se sonrojó. Nuevamente, sin entender por qué, sentí una extraña tristeza. Sin embargo, se me ocurrió preguntar. Entonces, ¿no fue una casualidad que la mañana en que te conocí, hace ocho días, te pasearas como si nada solo a mil millas de todas las regiones habitadas? ¿Volvías al lugar de tu caída? El principito volvió a enrojecer y agregué dudando, ¿tal vez por el aniversario? El principito enrojeció otra vez. Jamás respondía a las preguntas, pero cuando uno enrojece significa sí... ¿verdad? Ah, le dije, tengo miedo, pero él me respondió, ahora debes trabajar, debes volver a tu máquina, te espero aquí, vuelve mañana por la tarde. Pero yo no estaba tranquilo, me acordaba del zorro, si uno deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco. Si uno se deja domesticar, efectivamente, corre el riesgo de llorar un poco. Capítulo 26 Al costado del pozo había un viejo muro de piedra. En ruinas, cuando volvía de mi trabajo, a la tarde del día siguiente, vi de lejos al principito sentado allá arriba con las piernas colgando y lo escuché hablar. «¿Entonces no recuerdas?», decía. «No es exactamente aquí». Sin duda otra vez contestó porque él replicó «Sí, sí, es el día, pero este no es el lugar». Seguí caminando hacia el muro. No veía ni escuchaba a nadie. Sin embargo, el principito volvió a responder. «¿Seguro? Verás dónde comienza mi huella en la arena. Solo tienes que esperarme allí. Estaré allí esta noche». Yo estaba a 20 metros del muro y seguía sin ver nada. El principito agregó luego de un silencio. «¿Tienes buen veneno? ¿Estás segura de no hacerme sufrir durante mucho tiempo?» Me detuve, con el corazón oprimido, pero seguía sin comprender. «Ahora vete», dijo. «Quiero descender». Entonces bajé mis ojos hacia el pie del muro y di un brinco. Había allí, erguida hacia el principito, una de esas serpientes amarillas que ejecutan a una persona en 30 segundos. Comencé a correr mientras buscaba el revólver en mi bolsillo, pero al escuchar el ruido... La serpiente se deslizó suavemente por la arena como un chorro de agua que muere, y sin apresurarse demasiado, se escurrió entre las piedras con un ligero sonido metálico. Llegué al muro junto justo a tiempo para recibir en brazos a mi hombrecito, pálido como la nieve. —¿Qué historia es esta? ¿Ahora hablas con las serpientes? —Ahora vete —dijo—. Quiero volver a descender. Aflojé su eterna bufanda de oro, le mojé las sienes y le di de beber. No me atrevía a preguntarle nada. Me miró gravemente y rodeó mi cuello con sus brazos. Sentía latir su corazón como el de un pájaro que muere herido por un disparo. Me dijo... Estoy contento de que hayas encontrado lo que le faltaba a tu máquina. Ahora vol podrás volver a tu casa. ¿Cómo lo sabes? Precisamente venía a decirle que contra toda esperanza había tenido éxito en mi trabajo. No contestó mi pregunta, pero agregó. Yo también vuelvo a mi casa. Luego Melancólico dijo, es mucho más lejos, es mucho más difícil. Sentí que algo extraordinario ocurría. Le estreché en mis brazos como a un niñito y, sin embargo, me pareció que se escurría verticalmente hacia un abismo sin que pudiera hacer nada por retenerlo. Tenía la mirada seria, perdida a lo lejos. Tengo tu cordero y tengo la caja para el cordero y tengo el bozal. El principito sonrió con melancolía. Esperé un rato largo. Sentía que el principito volvía a entrar en calor poco a poco. Has tenido miedo, hombrecito. Había tenido mucho miedo, sin duda, pero río dulcemente. Tendré mucho más miedo esta noche. De nuevo me sentí paralizado por la sensación de lo irreparable y comprendí que no soportaba la idea de no oír nunca más su risa. Era para mí como una fuente en el desierto. ¡Hombrecito! <risas> ¡Hombrecito! Quiero escucharte reír otra vez. Pero me dijo, esta noche hará un año. Mi estrella se encontrará exactamente sobre el lugar donde caí el año pasado. ¡Hombrecito! ¿Verdad que es un mal sueño esa historia de la serpiente, de la cita y la estrella? Pero no contestó a mi pregunta y dijo... Lo importante... eso no se ve. Seguramente. Es como la flor. Si amas a una flor que se encuentra en una estrella, es agradable mirar el cielo por la noche. Todas las estrellas están florecidas. Seguramente. Es como el agua. La que me diste a beber era como una música. Por la roldana y por la cuerda, ¿te acuerdas? Era buena. Seguramente. Por la noche mirarás las estrellas, ¿vale? La mía es demasiado pequeña para que pueda mostrarte mi casa. Es mejor así. Para ti mi estrella será una más. Entonces te gustará mirar todas las estrellas. Todas serán tus amigas. Y luego te voy a hacer un regalo. Volvió a reír. ¡Ah, hombrecito, hombrecito! Me encanta escuchar tu risa. Justamente ese será mi regalo. Será como con el agua. ¿Qué quieres decir? Las gentes tienen estrellas que no son las mismas. Para unos, los que viajan, las estrellas son guías. Para otros, no son más que lucecitas. Para otros, que son sabios, son problemas. Para mí, hombre de negocios, están y eran oro. Pero todas esas estrellas se callan. Tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido. ¿Qué quieres decir? Cuando mires el cielo por la noche, como yo habitaré en una de ellas, como yo reiré en una de ellas, será para ti como si todas las estrellas rieran, tendrás estrellas que saben reír. Y volvió a reír. Y cuando te hayas consolado, uno siempre se consuela, estarás contento de haberme conocido, siempre serás mi amigo, Tendrás ganas de reír conmigo y a veces abrirás tu ventana así por gusto y tus amigos se asombrarán al verte reír mirando el cielo. Entonces les dirás, sí, las estrellas siempre me hacen reír y te creerán por loco. Te habré hecho una muy mala jugada. Y volvió a reír. Será como si en lugar de estrellas te hubiera dado un montón de cascabelitos que saben reír. Y volvió a reír. Después se puso serio. Esta noche, ¿sabes? No vengas. No te dejaré. Parecerá que sufro. Parecerá como si muriera. Es así. No vengas a ver eso. No vale la pena. No te dejaré. Pero estaba preocupado. Te digo esto también por la serpiente. No debe morderte. Las serpientes son malas. Pueden morder por gusto. No te dejaré. Pero algo lo tranquilizó. Es cierto que no les queda veneno para la segunda mordedura. Esa noche no lo vi ponerse en camino. Se alejó en silencio. Cuando conseguí alcanzarlo, caminaba decidido, con paso rápido. Solo me dijo, «Ah, estás ahí». Me tomó de la mano, pero volvió a lamentarse. «Has hecho mal, vas a sufrir. Parecerá que me he muerto y no será verdad». Yo callaba. Comprende, es demasiado lejos. No puedo llevar mi cuerpo, es demasiado pesado. Yo callaba. Será como una vieja corteza abandonada. No son tan tristes las viejas cortezas. Yo seguía callando. Se descorazonó un poco, pero hizo un esfuerzo. ¿Sabes? Será hermoso. Yo también miraré las estrellas. Todas las estrellas serán pozos como una roldana enmohecida. Todas las estrellas me darán de beber. Yo callaba. Será tan divertido. Tendrás 500 millones de cascabeles y yo tendré 500 millones de fuentes. Pero también calló porque lloraba. Esa ya déjame dar un paso solo. Y se sentó porque tenía miedo. Pero añadió. ¿Sabes? Mi flor, soy responsable de ella y es tan débil y es tan ingenua. Tiene cuatro espinas de nada, cuatro espinas de nada para protegerse del mundo. Me senté porque ya no podía tenerme de pie. El principito dijo, bueno, es todo. Vaciló aún un momento, luego se levantó. Dio un paso, yo no podía moverme. Solo hubo un relámpago amarillo cerca de su tobillo. Quedó inmóvil un instante, no gritó, cayó suavemente como cae un árbol en la arena. Ni siquiera hizo ruido. Capítulo 27. Capítulo final. Y ahora, por cierto, han pasado ya seis años. Nunca había contado esta historia. Las camaradas que me encontraron se alegraron de volver a verme vivo. Estaba triste, pero les decía, es el cansancio. Ahora me he consolado un poco, es decir, no del todo, pero sé verdaderamente que volvió a su planeta porque al amanecer no encontré su cuerpo. Y no era un cuerpo demasiado pesado. Y por la noche me encanta escuchar las estrellas. Son como quinientos millones de cascabeles. Pero he aquí que pasa algo extraordinario. Me olvidé de agregar la correa de cuero al buzal que dibujé para El Principito. No habrá podido colocárselo nunca. Y me pregunto, ¿qué habrá pasado en el planeta? Quizá El Cordero habrá comido la flor. Otras veces me digo, seguro que no. El Principito encierra todas las noches a su flor bajo un globo de vidrio y vigila bien a su cordero. Entonces me siento feliz y todas las estrellas ríen dulcemente. Otras veces me digo, de vez en cuando uno se distrae. Y es suficiente. Una noche el principito olvidó el globo de vidrio o el cordero salió en silencio durante la noche. Entonces los cascabeles se convierten en lágrimas. Saben, es un gran misterio. Para ustedes, que también aman al principito como para mí, nada en el mundo sigue siendo igual si en algún lugar, no se sabe dónde, un cordero que no conocemos ha comido o no una rosa. Miren al cielo, pregunten, ¿el cordero ha comido la flor? Sí o no. Y verán cómo todo cambia. Y ninguna persona mayor comprenderá jamás que tenga tanta importancia. Este es para mí el paisaje más bello y más, más triste del mundo. Es el mismo paisaje de la página precedente, pero lo he dibujado otra vez para mostrárselo bien. Aquí fue donde el principito apareció en la tierra y después desapareció. Miren atentamente este paisaje para estar seguros de que habrán de reconocerlo si algún día viajan por África en el desierto. Y si llegan a pasar por allí, les ruego, no se apresuren, esperen un momento exactamente debajo de la estrella. Si entonces un niño se les acerca, si ríe, si tiene cabellos de oro, si no responde cuando se le pregunta... Adivinarán quién es. Entonces sean amables. No me dejen tan triste. Escríbanme enseguida. Díganme que el principito ha vuelto.